Bueno, bueno, traders, seguimos así aquí haciendo reporte. Miren que estamos trabajando solamente en Nasdaq con solamente un par, como siempre les he dicho, pueden ser rentables. Yo solamente, últimamente estoy operando en Nasdaq, que me está dando una rentabilidad brutal. Y acá en Trading Institucional Oficial en Telegram es donde yo estoy enviando obviamente a diario cada vez que entro a mi trading. Acá me encuentro en una operación en el Nasdaq, ya llevo... 65 pips, ya me encuentro en Break Even y dentro de Telegram es donde yo envío todas estas proyecciones antes del premercado, o sea, hago un premercado, envío si está haciendo una noticia porque la noticia nos da información de cómo puede suceder el momentum en el mercado todo va en confluencia, todo va de la mano es un scalping que realicé, fíjese muy bien este es, era mi stop loss, fue un stop loss de 35 pips, ya me pongo en break even asegurando miren el momentum del mercado, la velocidad en el día de ayer también tomé una operación recuerden que todo eso lo encuentran registrado dentro de trading institucional oficial en telegram de un video anterior ya les expliqué cómo tomé la entrada del día anterior que también fue con este momentum, fueron 100 pips que hizo en movimiento, todo este al alza lo tomamos, miren el análisis que había del día anterior y simplemente aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, me encuentro ahorita en M30 vamos a ir a M30 y fíjense el momentum del mercado, la velocidad con la que va, ya lo había explicado en un video anterior porque entré aquí, pero lo voy a volver a explicar, recuerden que estamos dentro de una manipulación, si usted no entiende las manipulaciones del precio, créame, créame que no va a lograr la consistencia en los mercados y el mercado lo va a sacar una y otra vez. Aparte de eso, tiene que tener adaptabilidad. Miren todo ese rango de precio diario que está totalmente agresivo, donde las velas están terminando con mechas y donde las barrigas son casi nulas. Es muy diferente este escenario de aquí a este escenario de aquí. Entonces, si yo no entiendo lo que me estoy enfrentando, no voy a poder buscar el engaño para poder entrar a favor de los institucionales y no entrar a favor de las pérdidas aquí muchas personas se están perdiendo porque no conocen el trading institucional y cómo funciona para poder realizar un scalping para poder entrar en H1 entonces si yo me voy a H1 yo entiendo que el precio viene tocando esta zona de aquí la viene eliminando obviamente hay un contexto mucho mayor mucho más profundo pero lo básico es que viene y elimina esta zona donde hay un desequilibrio. Acá hay un desequilibrio. Es una zona virgen, ¿sí? Que cuando el precio trató de volver nunca vino a perforar esta zona de aquí. Entonces es una zona virgen. Donde hay un desequilibrio se aleja por uno, dos, tres días. Y luego viene, la elimina, hace el engaño previo, crea liquidez, crea el orden, el bloque de órdenes en esta zona de aquí. Y luego empieza a subir Fíjese muy bien yo como entro exactamente aquí bien finito Sabiendo lo que el precio iba a ser O lo que el precio en la mayor probabilidad me indica que iba a ser Entonces si yo me voy a M30 Miren ese momentum del mercado Porque es importante encontrar el momentum del mercado Porque me ahorra tiempo Tiempo Solo necesito tradear dos o tres horas al día tres o dos horas al día esto es lo básico en el trading Por eso busco el momentum Si yo agarro el momentum Solo voy a tener que trabajar 3 o 4 horas Y voy a poder coger movimientos Por ejemplo en este momento Voy por 124 pips Y va súper rápido el mercado Ya va en la mitad del profit Ya está llegando a esta zona de aquí A esta zona de aquí Puedo mover aquí un poquito el stop loss Voy a pegarlo aquí pronto en hecho 1 podemos ver, lo voy a mover un poquito más arriba y entonces ahí yo empiezo ya a gestionar la operación entonces ya que es asegurado pips, estoy trabajando en relación al impulso, al momentum, por eso es que muevo el stop loss a esta zona de aquí, siempre hay una lógica detrás, y entonces ahí ya aseguro 33 pips, y ahí me voy gestionando, de esta forma solo tomo una operación al día, no me expongo tanto al mercado aseguró pips, por lo menos lo que ya había arriesgado, pero Master si viene acá y se devuelve, no porque hay una lógica detrás por la que yo estoy moviendo el stop loss, no lo estoy moviendo porque sí, no lo estoy moviendo porque lleve mucha cantidad de pips, sino que lo estoy moviendo porque hay una lógica detrás, una lógica, entonces... Si yo entiendo esto, me voy a diario y entiendo que me encuentro en esta gran manipulación que lo vieron en un video anterior, por eso les digo, hay que entender las manipulaciones porque las manipulaciones se repiten el 80% de las veces en los mercados. Y si yo no sé manejar ese 80% en lo que el mercado está haciendo eso y no sé participar, pues mi, mis pérdidas van a aumentar porque no hay adaptabilidad en el precio. Por ejemplo, aquí muchos ahorita estarían metiendo ventas y el precio vino y simplemente los engañó, donde hablan de la ruptura que es el trading convencional que viene y dicen rompe, retrocede, reteste ahí sigue bajando, pues en este caso no funcionó y el 80% de las veces no funciona cuando el precio se encuentra en una manipulación tan grande. Entonces si yo me voy aquí a H4, yo les había mostrado en una clase anterior cómo es que todo esto es una manipulación del precio. ¿Yo cómo puedo trabajar aquí dentro de mi cuenta obviamente real? Pues entendiendo, llevando años de experiencia y entrenándome con la fractalidad del precio, las manipulaciones del mismo, años de experiencia, años de texting, y obviamente hay una data detrás, porque si no tienes la data, por eso es que yo exijo cuenta auditada a todos los alumnos. Si usted quiere ingresar a mi mentoría personalizada de scalping, donde usted puede manejar stop loss de 30 pips, donde puede manejar stop loss, por ejemplo, el día de ayer hizo un stop loss de 15 pips, y fui casi por 100 pips, entonces, si usted quiere aprender esto, tiene que sí o sí tener, ir paso a paso, hay un paso a paso, donde yo primero, usted empieza en una cuenta demo, ¿sí? Y en la cuenta demo, una cuenta demo auditada en Darwin, es ahí donde vamos a hacer todas las correcciones del negocio, vamos a ver la data del negocio, vamos a ver cuándo, o sea, hay, es una corrección masiva para poder avanzar en su trading, ¿listo? La otra es que usted se va a apoyar a mí, yo simplemente opero el Nasdaq. Entonces, miren cómo acá sigue subiendo con gran momentum. Vamos a ver cómo se va desarrollando y vamos a ir actualizando el análisis. Miren toda esta lateralización del precio que ustedes le llaman, pero es una manipulación del mismo. Miren cómo esto es un engaño mayor. Si yo dibujo una zona aquí es como si se fuera a ir, pero en realidad retrocede por completo y me engaña y sigue dentro del mismo rango. Vuelve y hace lo mismo en esta zona de aquí. Y, y miren que todo, traders, todo lo está haciendo con momentum. Todo lo está haciendo con velocidad del mercado. Velocidad, velocidad, velocidad. Entonces, imagínate, si no te pudiste adaptar por dos semanas, pues has perdido por dos semanas. Para ver cómo finaliza esta operativa ve a telegram trading institucional oficial ahí voy a estar obviamente publicando qué pasó qué resultado obtenimos con esta proyección pero así es como lo realice entendiendo la manipulación mayor del precio hay que trabajarlo de manera muy sutil hay que trabajarlo de manera muy efectiva hay que ser muy objetivo al momento de tomar una operación y no dejarme engañar del precio listo son escenarios donde el mercado siempre va a ir cambiando ritmo y si yo no me adapto al mismo pues entonces voy a pegar Voy a perder, por eso es que si yo tengo mi cuenta auditada, puedo generar un historial y puedo leer ese historial de manera clara y concreta sin mentirme a mí mismo para hacer las correcciones necesarias para seguir escalando mi negocio. Entonces, trader... Recuerda Trading Institucional Oficial en Telegram para ver el resultado y analiza esto que hablamos aquí de esta manipulación masiva. Mira la clase anterior donde explicó cómo tomé el día de ayer la operación, donde realicé una operación de 100, pips, de 100 pips con solo un stop loss de 15 pips. Un abrazo, no olvides activar la campanita y nos vemos, trader.